les voy a dejar el link de la descarga por mega y por media fire, ya sea para más rapidez en este archivo que voy a entrar vamos a dar extraer aquí pero antes de empezar les quiero decir que se suscriban a mi cuenta de youtube y a la cuenta de AM Digital ok vamos a darle ejecutar a este archivo después que haya extraído la carpeta y vamos a abrir yo voy a cerrar esto porque ya tengo una abierta vamos a dar donde dice extraer y no se descomprimiento de los archivos suscríbanse a la cuenta de m digital y a la mía dejaré todo en la descripción archivo 1, para que descarguen el archivo un RAR claro, extraer aquí, se les puedo confirmar me extrae una carpeta o lo pueden abrir normalmente así lo pueden abrir y les dar un RAR esto es totalmente sencillo les extrae una carpeta, abren la carpeta les trae este es mi nueva PC, yo no notará la diferencia, ahorita estoy hablando porque ahorita se me borra el grabador en mi computadora porque el otro no tengo mucho, entonces yo utilizo muchas computadoras, vecinos y esto, estamos en apartamentos, pueden escuchar un, muchas voces en fondo y, bueno. y lo que van a hacer cuando tengan este archivo abierto, copiarlo al escritorio. Yo no lo copio, lo pues, pueden copiar así, Voy a enseñar, esto es lo que de la librería esto, y le voy a un mensaje sí, yo le voy a no porque ya el archivo copiado pero lo que pueden ver me salió un mensaje aquí, ya como yo lo tengo aquí yo lo puedo eliminar llamando para la basura pero lo que pueden ver eh, se va a poner pesado llamando para la basura no, bueno, y mientras tanto voy instalando enseña todo mi estilo mientras tanto voy instalando pues les invito a que se suscriban a la cuenta de M digital y a la cuenta mía. Entonces instalando lo voy a poner en pausa para que no se haga largo el video. Como podemos ver, como podemos ver, ya aplicar esta carpeta. Y esta carpeta no solo clime a Yo creo que ni la aquí. Y él me está cargando. Ahora, un punto, pero, y veo cuánto. Ahora está. Y ya y cumplimiento. Aquí podemos ver esta data no comprime completo lo que es el audio, el adi, la data la, y el texto se vienen siendo los textos otros controladores que trabajan. como saben, está eh, instalando pues mientras está instalando mientras va instalando, pues se puede descomprimir aquí tengo el nombre master porque no es una copia de video como muchos youtubers hacen pues ni veo que yo tenga bastantes contactos con todos ah, para el archivo por el tiempo de pausa en mi caso, en mi caso les voy a decir que es la de Master Pro, que es la mía a la de el barra y, Obara, y a la de AM Gameplays ok nuevamente les digo no utilicé vos bloqueando fue porque no la he entrada para esta Entonces, esta es una, instale, estaba instalando el controlador de red y el controlador de video, que era el que no me agarraba, por eso la combinación de colores no me iba a dar eh, que buen antes de seleccionar, tengo un mapa en más pantalla. Y pues, yo tenía esta aplicación, pero el Windows estaba desactualizado, me costó mucho. Y yo dije, no, no voy a subir videos porque no utilice el Windows. Y dije, no, voy a subir ya el último. Bah, no, no subí el último, el 29. No me de a el último el, el, el 29. Si subí <risa> diré mucho que me obsesiona me mucho el juego de GTA. Pero no solo es, es que saben mucho de la carta. Ya saben de qué. Bueno. Y ves bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo pierdo. Es que me ahí. Bueno, mientras este tanto, en el segundo recién el cumplimiento, voy poniendo el, el juego. El juego en sí va a pesar entre 500 y 600 megabytes en instalar el RAD, al de la que les enseñé hace poco, 6 es que gigas, ok, 6 gigabytes. Pero al descomprimirse, pues, ah. en porque antes de descomprimir, porque te las gigas en el instalador, es pues, instalado, se instalas ah. con internet, muy poco con, sin internet, depende de la actualización de. Pues, de lo que pueden ver, es el grado de, entender, este de, de disco porque lo que reconociendo, a de con y conocimiento de producir y ya voy a ponerse de por un cuarto este es mi grabador voy a ponerle pausa y aquí está casi listo y aquí instaló el juego aquí ya vemos aquí el juego, yo lo porque pues, porque si el, el, el, primace, no lo abro porque puede se considera esa obra de su